En este videotutorial vamos a ver cómo hacer una copia de uno de los recursos existentes en el banco de recursos de Escolarium y en el caso de que sea un recurso creado con Excel Learning, vamos a ver cómo podemos editar dicho recurso. Hacemos clic en Entrar. Nos vamos a Contenido. Recursos. Si hacemos clic en el primero que pulsar sobre el icono de añadir. En estos momentos el recurso pasa a nuestro banco de recursos. Es como si fuera, por decirlo de alguna forma, nuestro recurso. En este caso tenemos que podremos editar el recurso haciendo clic en el icono de editar en Excel Learning. Se nos abrirá el recurso y podremos editar el contenido. Por ejemplo, bueno, un simple, una simple edición. Guardamos y para guardar haremos clic en el botón de guardar y ver en escolar. Los momentos, después de haber hecho la retición nos aparecerá en Escolarium con la edición que nosotros tengamos. Y este recurso, una copia de este recurso, lo tendremos en nuestro banco de recursos que podremos editar, modificar y todas las acciones que podamos hacer con Excel Learning Online, en este caso Excel Learning con Escolarium.